¿Vosotros os imagináis un motor de juego donde cada vez que yo quiera hacer un juego tengo que volver a hacer el motor? No parece mucho motor de juego, ¿no? Un motor de un juego, sí, es un motor de un uso. Yo hago motores de usar y tirar, ¿vale? Es lo que lo que tiene, ¿no? No se parece mucho a Unity, ni en real, un motor de un solo uso, ¿vale? Hombre, también son de un solo uso a veces con el, cuando usas el ejemplo y ya está, pero no es, normalmente quieres hacer más cosas, ¿vale? Eh, esto es un motor de un solo uso, acabo de definir el entity que es y el entity manager que es. Si yo quiero usar entidades de otro tipo, tengo que redefinir ese entity de ahí arriba. Y ese entity ahora mismo forma parte de mi motor, porque aquí hay un, un std vector entity, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago para que...? el Entity Manager pueda ser usado por distintos usuarios o distintos proyectos o distintos juegos que cada uno defina su propio Entity. ¿Contemplates? ¿Contemplates? ¿Cómo? ¿Él? ¿Le paso mi tipo de Entity? ¿Cómo se lo paso? Ah, ah, lo. Dígame usted, ¿Cómo? El vector ya es una template. De hecho, esto, esto de aquí indica claramente que mi STD vector es una template y de hecho este vector nos da una pista respecto a nuestra Entity Manager. Porque el vector yo no tengo que implementarlo cada vez que lo quiero utilizar con una cosa diferente. ¿Tu clase Entity Manager Sí. Yo puedo hacer que esta clase Entity Manager haga lo mismo que hace Vector. Que es, en vez de ser una clase como aquí, sea una plantilla que le permita generar distintas versiones de esta clase, porque yo en realidad este entity manager lo estoy utilizando para este tipo entity porque he puesto entity aquí pero yo podría coger este código copiar, pegar y poner std vector de entity2, std vector de int, std vector de entity7 o std vector de super entity megawai y lo que hago es cambiar esto estoy cambiando que uso un vector de unas entidades o de otras entidades, y ya está. Todo lo demás es el mismo código, no cambia. Es lo mismo que le pasa a vector. Vector por dentro tiene, como hemos visto, un size, un capacity y un puntero que lo que cambia es el tipo, porque ese puntero es un array dinámico que unas veces va a contener ints y otras entities. Pero todas las funciones de vector funcionan igual para arrays de ints que de Entities, y lo que cambia es el tipo que tiene dentro el Array, nada más. Pero esto es una plantilla, que lo que sirve es para decir, todo este código, cuando yo lo quiera usar para otro tipo distinto, lo que tiene que hacer el compilador es, coge el tipo que yo te dé, copia todo el código y cambia el tipo por el que yo quiera. ¿Se entiende este principio, que es el que, cómo funcionan las templates? Dime. Se podría hacer desde funciones virtuales herencia y se puede hacer de muchas otras maneras, ¿vale? Pero el, la forma por defecto de hacerlo en C es esta, que es la misma que hace el vector. ¿Y ¿Por qué no se enseña eso en otros desde o sea, otros cursos? Porque, por ejemplo, la herencia no la enseña enseguida, pero no, es no. Bueno. Sí. Vale. ¿Por qué nos enseñan en herencia pero no templates? Las templates son más difíciles que la herencia de usar es código genérico, ¿vale? Vais a descubrir conforme hagáis templates que es bastante más difícil de manejar templates que manejar herencia. Conceptualmente cuesta más razonar sobre lo que estamos haciendo y esto es lo que se llama código en tiempo de compilación, estático, mientras que la herencia es código dinámico, en tiempo de ejecución. Yo con herencia lo que puedo hacer es cambiar dinámicamente en ejecución, un puntero por otro, que los dos tengan la misma clase padre, pero que tengan distinta implementación. Eso yo lo puedo hacer en tiempo de ejecución de manera dinámica. Esto es en tiempo de compilación. Esto es estático. Son dos aproximaciones diferentes. ¿vale? Pero esta es la que yo quiero para esta definición de tipo porque es lo mismo que utilizo en vector. Yo en vector, cuando me declaro un array dinámico de entities, no quiero que ese array dentro de un rato sea de ints. Lo quiero que sea de entities porque va a ser de entities. Mi entity manager voy a querer que tenga el tipo que yo defina, que va a ser uno, no va a cambiar a lo largo del juego. Va a ser el que yo defina. ¿De acuerdo? Entonces, para eso la estrategia es en tiempo de compilación. Yo creo mi tipo entity y digo, igual que aquí, ya tengo mis entities, voy a hacerme un vector de entities. Pues esto sería igual. Yo tengo mis entities, voy a hacerme mi entity manager de ese entity que acabo de crear. ¿Vale? ¿Sí? Eh, ¿En cuanto a, a tiempo de ejecución, eh, herencia y templates es similar o es más rápido? Tiempo? Herencia, herencia es dinámico. Templates es estático. Estático significa que se hace durante la compilación y por tanto ya no se cambia en ejecución. El no tener que cambiarlo en ejecución lo hace más rápido porque es específico para una sola cosa. Mientras que el de la herencia... Es dinámico y puede funcionar para muchas. Requiere acceder a través de punteros. Eso es más lento. tienes Siempre aquello que es dinámico hay que pagar el precio de que sea dinámico. Y el precio de que sea dinámico es que en tiempo de ejecución tú tienes que distinguir una cosa de la otra. Mientras que esto solo lo haces cuando compilas y ya se queda hecho. ¿Vale? Vale, si yo hago esto, fijaos, esto de aquí que acabo de definir, esto quiero que lo veáis exactamente igual que esto. Es como, como si fuera la parte de la firma de una función. Cuando yo creo una función, le pongo un nombre, digo qué valor devuelve y digo qué parámetros le pongo a la función. Cuando yo creo una plantilla, lo que pongo aquí entre llaves es exactamente lo mismo que pongo aquí entre paréntesis, son parámetros. La única diferencia es que las plantillas no se ejecutan durante la ejecución del programa, sino durante la compilación del programa. ¿Vale? En el momento en el que el programa se está compilando, el compilador mira a ver este parámetro y hace lo que tenga que hacer con él. Durante la compilación. Nunca durante la ejecución. En ejecución no existen las plantillas. En ejecución solo existe el código que las plantillas han generado durante la compilación. ¿Vale? ¿Se entiende? Cuando usáis un vector, en la ejecución hay un array de entidades. No hay un código que genera arrays de entidades. ¿Vale? El código que a partir de vector genera un array de un tipo de otro se hace durante la compilación. Esto pasa igual. ¿Vale? Así que yo ahora lo que he definido con esto es unos parámetros que les tengo que dar a esta clase para que se genere una clase concreta. Ahora... Si hago así y lo colapso, lo vemos mejor. Esto de aquí ahora ya no es una clase. Ahora es una plantilla de clase. De modo que esto ya no es código ejecutable. El código ejecutable es cuando yo diga quiero un entity manager que use ints. Quiero un entity manager que use este entity. Quiero un entity manager que use super superentity chachi que acabo de definir. Cuando yo haga eso y le pase el parámetro al compilador, el compilador cogerá esto, lo copiará, lo pegará y sustituirá ese parámetro dentro de la clase para generar la clase definitiva que va a ser compilada. ¿Vale? Vamos a verlo. Yo ahora, veis que aquí en Manager ahora me da error. ¿Por qué me da error en TitiManager? Me da error del mismo, del mismo error que me daría una función que recibe un parámetro y no le he puesto el parámetro. EntityManager ahora ya no es una estructura, es una plantilla de estructura y necesito pasarle un parámetro para crear una estructura concreta con el tipo que yo le pase. De modo que yo ahora tengo que decir que quiero Entity Manager de mi tipo Entity que acabo de definir ahora. ¿Vale? Solo que me falta un detallito en esta clase, este type no lo uso en ningún sitio, ¿vale? Esto es un parámetro, es el nombre del parámetro. Y este parámetro, que normalmente hacemos así con los parámetros, son de tipo int, y podría pasarle un parámetro de tipo int a una plantilla, se puede, pero lo que le he pasado es un type name. O sea que este type no es un int, este que lo podríamos llamar variable, pero en realidad no es una variable porque es constante, es en tiempo de compilación, ¿Vale? Este parámetro es un nombre de tipo, que es lo que he hecho aquí. Entity, es un nombre de tipo. De modo que esto es lo que le estoy pasando a este type. Entonces yo ahora este type es el que voy a usar aquí. De modo que yo de aquí le digo, quiero un entity manager que lleve ahí dentro entities. Este tipo. Ese tipo es el que se pasa como parámetro durante la compilación y se sustituye aquí. De modo que estoy cambiando esto a mi gusto desde fuera, eligiendo el que yo quiero, ¿vale? Y de esta forma yo puedo llevarme el entity manager a un punto H, de modo que alguien lo incluya, defina su struct entity como él quiera y luego diga, créame un entity manager con este entity que yo acabo de definir, el que yo quiera, ¿vale? Porque va a usar ese a la hora de compilar, ¿se entiende? ¿Se entiende? Y así hago que Entity sea definido por el usuario y Entity Manager lo he definido yo en mi motor. ¿Vale? Y no tengo que tocar el Entity Manager cada vez que quiera hacer un motor diferente. Dime. ¿Así quieres decir? Sí. Puedes ponerlo así sin mayor problema, sí. Tiene que ir justo delante, puede ir encima, puede ir delante. ¿Vale? Muy bien, ahora que hemos hecho esto, ahora sí que tiene sentido si yo lo hago así, si os fijáis, ya puedo decir que de aquí para arriba es el código del motor, de aquí para abajo es el código del juego. Y el juego define su entity, definirá sus componentes, lo que él quiera, y luego le dirá al entity manager, con estos, con estos componentes de entity, con esto me defines un entity manager. ¿Vale? ¿Compilamos a ver si funciona? <risa> Igual no funciona, ¿no? Bueno, ahora compila. Lo que hemos quitado todos los couts y todas esas cosas, pero compilar, compila. Vale, vamos a usar este entity para algo, ¿no? Queremos usar el entity para algo, vamos a hacer algo un poco más serio, ¿no? Creamos un par de componentes, si os parece. Oye, ¿y qué pongo en mi render component? Me he hecho un physics component para crear mis entidades con componente físico, que lo voy a poner aquí. Physics component, physics. Y render component, render. Pero, ¿qué pongo en mi render component ahora? El, ¿El shader? ¿Qué shader? ¿Tengo shaders? Eventualmente, ¿no? Eventual... Bueno, ¿qué hago? ¿Pongo un shader y me pongo aquí siete horas a definir shaders para luego hacer algo? Dale. por ejemplo, poner. A ver. Estoy usando, ya. estoy usando Early ya, sí, ¿Sí? estoy usando. ¿O sea, creas... Puedo poner un Node, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Un escene Node? Podría estar bien. Venga. por ejemplo ¿qué, ¿qué pasa si hago esto? Que, que rompo la fachada en parte sí en parte sí estoy rompiendo la fachada ahora ¿Puedo considerar esto parte o no de la fachada? Hay cosas que puedo hacer respecto a esto. Yo puedo hacer, por ejemplo, ahora mi Render Component podría hacer una jerarquía de Render Component y poner un interfaz Render Component y derivar Render Component Irlich, Render Component de otra cosa. Por ejemplo, eso es un poco, bueno, dinámico, podríamos hacerlo así, está bien. O directamente puedo hacer Render Component Irlich, llamarlo así, sin necesidad de que derive de otra cosa, y luego hacer un Render Component otra cosa, y cuando quiera cambiarlo lo cambio aquí y tendré que irme a cambiar el Render System. Pero está todo definido en el Render System. Claro, es que el Render System lo voy a tener que cambiar igualmente. Porque cuando deje de renderizar con Ehrlich y renderice con mi motor, no van a renderizar igual. Si creo que puedo hacer una fachada en la que mi motor e Ehrlich rendericen igual, entonces me puede interesar que los componentes sean heredables, y cambie de uno a otro, y entonces no tengo que tocar el sistema de render. La otra opción, hago un componente de render específico de Ehrlich, y hago un sistema de render específico de Ehrlich, y entonces cuando cambie a mi motor tendré que hacer un componente de render de mi motor, sistema de render de mi motor. ¿Qué recomiendas? Las dos opciones son válidas. ¿Una clase envoltorio? Sí, podría hacer una clase envoltorio para el estreno node pero igualmente en el sistema de render voy a renderizar con IRLICH. Eh, nosotros lo que hablando con Sergio, sí. fue que eh, tuviéramos también una, una clase objeto NODE, porque la estructura sería similar a la de Ehrlich Podéis tener una clase objeto NODE que unas veces sea el de IRLICH y otra el de vuestro motor, no hay problema. Claro. ¿Vale? O sea, como decía antes, aproximaciones hay muchas. Lo primero que voy a hacer ahora, como vamos mal de tiempo, es que voy a utilizarlo de forma directa para que lo probemos. Pero antes de hacerlo así, quería que pensaseis que hay esas posibilidades. Que al tener un motor por componentes, la ventaja que tenemos es que tenemos localizado el render en el sistema de render. Si solo usamos Ehrlich para renderizar, cosa que a lo mejor algunos no, porque Early se puede utilizar para gestión de colisiones y para otras cosas, pero si solo lo usamos para renderizar y lo tenemos localizado en el sistema de render, luego podremos implementar un sistema de render diferente al de Ehrlich y solo hay que cambiar el render component, ¿vale? Eso se puede hacer así. Vale, vamos a ello. Ya tengo estos componentes, vamos a hacer entidades y voy a hacer un sistema de físico, por ejemplo. Un physics system que va a tener un update. Y al update le voy a pasar el entity manager, que tiene que ser el mío. Fijaos que ahora cuando paso el entity manager, siempre mi entity manager tiene que tener el tipo completo. Porque EntityManager solo no es nada, es una plantilla. Yo estoy utilizando un tipo Entity Manager que recibe Entity como parámetro. Si no pongo esto, está mal. Es otra cosa, es una plantilla. ¿Vale? Una de las cosas que puedo hacer con esto, si es muy largo, ya lo sabéis, es usar using, y me pongo using mi, mi Entity Manager, igual a Entity Manager de Entity. Y ya está, y a partir de ahí uso mi Entity Manager, ¿Vale? Bien. Ahora, que pasó el Entity Manager? ¿Qué solemos hacer normalmente con el Entity Manager para que nos actualice todas las entidades? Un for all, ¿no? Nos hacemos un for all, ¿os parece? ¿Eh? Podemos hacer un for all, el matching lo dejamos para luego, vamos a hacer un for all que es más rápido. De hacer, me refiero. Y puedo hacer una función, ¿no? Si quiero actualizar una entidad solo, tendré que pasarle una entidad. Vale. Yo tengo que implementar esto. Hay algo que ya discutimos el otro día respecto a esto, que hay que cambiar. Mientras lo pensáis y me lo decís, voy a ir añadiendo el for all arriba. A ver qué hay que cambiar ahí. El entity manager lo quiero pasar por referencia. Porque si lo paso por valor me va a copiar el entity manager entero. No, yo quiero pasar el entity manager para que el sistema se ocupe de usar lo que quiera del entity manager. ¿Vale? Cómo enlazo los componentes con las entidades. Aquí hay algo por lo que esto no funciona, ¿vale? Yo estoy haciendo que entity manager for all y le paso esta función de aquí para que el entity manager implemente un bucle de todas las entidades y para cada una llame a esta función, ya lo sabemos ¿no? a esa, pero ¿qué problema va a tener al llamar a esa función de ahí? Puede que haya una definición de y tienes que decirle cuáles son los no me acuerdo Voy a hacer el bucle de for all Ah, por ahí van los tiros, pero necesito una definición un poco más clara, porque si no... Me, me, me, me Yo a for all le paso un puntero a función, ¿sí? Y lo único que hago es recorrer todas las entidades y para cada entidad llamo esa función pasando como parámetro esa entidad. ¿Sí? Sencillo, esto es un for all que hemos hecho ya muchas veces. ¿Sí? ¿De qué tipo es esta función? ¿Qué le paso? ¿Es de tipo void? No, no es de tipo void. Depende del componente, sí. no le paso un entity, le estoy pasando un puntero a función porque yo lo que quiero aquí es que me den una función con la que, a la que llamar pasando entities. ¿Vale? ¿Qué tipo es ese? ¿Cómo defino el tipo? A ver, si me tuvierais, que me tuvierais que decir cómo declaro una función que recibe un entity y que no devuelve nada, ¿cómo la declaro? No, no, no. Quiero una función, no un puntero. Una función que recibe un entity y no devuelve nada. Voy, voy, voy a para más de más. Lo recibo entity. ¿Así? Podría ponerle el nombre. No le he puesto el nombre al parámetro, pero da igual. Sí, por... ¿sí? Esto sería una función que recibe un entity y no devuelve nada, ¿no? Que es lo que yo quiero aquí. Una función a la que llamo que recibe un entity y no devuelve nada. ¿Sí? Si yo quiero un puntero a un tipo de función como ese, ya está, este es el tipo. ¿Vale? Haciendo eso, esto es el tipo de una función que devuelve void, de, el tipo de un puntero a una función que devuelve void y que recibe una referencia a entity. Si yo pongo esto aquí, digo que el parámetro es ese, pero ahora me va a dar un error. Bueno, no me lo da ahora, pero debería. Porque normalmente el nombre se pone aquí. ¿Vale? El nombre del parámetro se pone ahí con el asterisco. No sé si eso va a funcionar. En todo caso, ahora sale, error. ahora sale el error. Porque este nombre se pone aquí. ¿Vale? Simplemente. Y ahora me da error en entity. ¿Por qué? ¿Quién es entity? ¿Quién ha dicho que es qué? Mi entity manager no trabaja con entity, trabaja con type, que es lo que me hayan dicho a mí que tengo que trabajar. Es entity porque yo estoy usando entity, pero otro puede llamar a sus entities mis cosas, y el tipo sería mis cosas, ¿vale? Así que esto es type, que es el mismo tipo que aquí, una entity porque es lo que estamos usando, pero este tipo y este tipo son el mismo, ¿sí? Ahora está bien, porque hasta aquí no hay ningún entity definido. Entity está definido ahí abajo. Hasta aquí no existe. Por eso daba error. ¿vale? Y daba error, bien, porque yo aquí no tengo que usar entity. Yo aquí tengo que usar type, que es el que me han dicho que use. ¿sí? Ya vemos que las templates no van a ser tan fáciles como parecen. ¿sí? Hay que razonar. Bueno, eh, todo esto es feo. ¿sí? Lo hacemos un poco más bonito. Esto de aquí... Se puede hacer haciendo que este tipo tenga nombre, por ejemplo, así. Este tipo yo lo llamo así y a partir de ahora lo uso, ¿sí? Puntero a función queda raro, lo voy a llamar de otra manera. Ahora, en vez de llamar a esto función... Sí. ¿Os queda más claro así? Función de procesado del tipo Process. Process E. ¿Sí? ¿Vale? Me pasan el puntero de la función. Ahora, todo esto que he montado no funciona. ¿Por qué? ¿Esto es una función que, que recibe un entity y devuelve void? No. Sí, pero es que yo en el que he definido también recibo una referencia. ¿Cuántos parámetros recibe esta función? Correcto. ¿Qué dos parámetros recibe esa función? Dis y el E. Correcto. Las funciones miembro de una clase... Reciben un puntero a dis del objeto de clase sobre el que tienen que trabajar y los parámetros que pongamos aquí. Dos. Pero la que hemos definido tiene que defi recibir uno, el entity solo. Ah, y en C no ha pasado, ¿verdad? ¿El? En C también no. En C no puede pasar porque en C no existen esto. En C lo que hacíamos es poner explícito el primer parámetro. Básicamente. Pero aquí siempre hay un parámetro implícito que es el puntero a dis que es el puntero que nos apunta a la estructura de datos que tengamos aquí definida para este struct, ¿vale? porque de esa se pueden definir variables y sabéis que nosotros usamos variable punto update one entity ¿sí? ¿cómo soluciono el problema? Haciéndolo estático. haciéndolo estático, ¿por qué? porque al ser estático no pertenece a una instancia pertenece a la instancia eh, sí, aunque necesito más profundidad de datos si hago esto, estático funciona, correcto. ¿Por qué? Porque ese dato persiste independientemente de si... De ese dato tiene un nombre. Perdón, eh, ¿Qué es lo que persiste desde el principio hasta el final? La función, la función sí, el método. Update one entity al marcarlo como static ya no es una cosa que depende de que se creen instancias de physics system, sino que tiene que existir desde que empieza el programa hasta que termina, independientemente de que hayan o no instancias de physics system. Antes la función requería una instancia de physics system, que es por lo que requería un parámetro dis, ahora no. static puede funcionar sin instancias de physics system, por tanto no recibe parámetro dis. Solo voy a tener uno, no necesito más. ¿Vale? No que no tenga el parámetro implícito horrible? El, Para que no tenga un DIS, estático no es horrible, no. Para que no tenga el parámetro implícito DIS, no hay ninguna otra forma. Porque tú, si defines un método, el método afecta a las instancias de Physics System. Y por tanto, para saber a qué instancia tengo que aplicar ese método, Necesito ese primer parámetro implícito que es el dis. ¿Vale? Al ser static, tiene que existir antes de que hayan instancias de physics System y, y después de que haya instancias todo el tiempo. Por tanto, no recibe dis, no trabaja sobre instancias. No podrá usar tampoco los miembros de clase, porque no trabaja sobre instancias de la clase. Es, esto es lo mismo que una función libre, solo que está dentro del espacio de nombres de la clase. Ya está. Pero es lo mismo que una función libre. Es que tener this en una función no es un problema. Es lo normal. Claro, por eso. Es un problema si yo quiero pasarle un puntero a función que solo reciba un parámetro. Esta recibe dos. No es lo que yo quería. Vale. Es por ese caso. Es por este uso, sí. sobre el espacio de hombres. Si tú, por ejemplo, creas el espacio de hombres, bueno, un espacio de hombres cualquiera, y le pones una función cualquiera, ¿es lo mismo que hacer esto? Sí, es casi lo mismo. Esto es dentro del espacio de nombres de la clase, si lo pongo en un namespace, estará en otro espacio de nombres. No, es una función. Esto es una función libre que solo puede ser llamada dentro del espacio de nombres de Physics System. Y tiene alguna ventaja definirla aquí dentro, como que por ejemplo, yo esta función podría hacerla privada. Y eso significa que no se podría llamar directamente desde fuera, porque está como privado, solo la podría llamar alguien desde dentro de este espacio de nombres. Pero, que los muy malos, eh, ¿Cuándo, ¿cuándo está bien utilizar Static y cuándo no? Cuando está bien, cuando lo que quieras hacer sea exactamente lo que Static te permite, sí. Es <ríe> así de sencillo. Static. Static no es bueno ni malo, es cuando está bien usar el cuchillo de carne y cuando está bien el de pescado, pues cuando comes carne, y cuando comes no, pescado, no, lo no me... pues lo mismo que estoy haciendo ahora, yo quiero una función libre pero que está dentro del espacio de nombres del physics system porque este update one entity es para una entidad física, no uno libre, le lo meto aquí. Un singleton no tiene nada que ver con esto. Un singleton es una instancia única de una clase, que pero es una instancia, no es un static, es otra cosa. Y lo malo de un singleton son los usos, que lo usas como variable global. Es una especie de variable global fancy. Ese es el problema de un static, no es otro. Y luego tienes otros problemas asociados a los singleton que vienen de lo que se llama el static order initialization fiasco un problema de inicialización, de, del orden de inicialización, si tú tienes 20 static y tienen que inicializarse. static no, 20 singleton, si tienen que inicializarse o destruirse en un orden concreto, entonces sufrirás el dolor de la muerte, para poder hacer que hagan el orden correcto de inicialización. No es nada fácil. Pero bueno, eso es aparte. esto no, eh, Hacer una función static no tiene nada que ver con hacer un singleton, esto no es el patrón singleton ni se le parece, ¿vale? Eso sí, puede que no queramos usar una función static, ahora no importa, esto está bien, estoy usando una función static, yo a, a todos los for all hago un update one entity, y ahora sí puedo hacer esto, por ejemplo, mi entidad, por ejemplo, physics vx, bueno, x le sumo el physics vx, ¿sí? Y lo hago así, con I y con Z. ¿Vale? Este es mi, mi sistema de física de toda la vida, más sencillo que hay, ¿no? Bueno, pues ya tengo el sistema de física. Técnicamente esto ya va a funcionar porque ya tengo un for all en el entity manager, ya tengo un sistema de física. Ahora lo único que tengo que hacer es de definirme mi physics system. Y ahora solo tendré que llamar update, que tendré que definir mi motor. ¿Vale? Ya tengo mi bucle como lo teníamos antes, ¿no? Ya se, Esto se va pareciendo al bucle que teníamos en Amstrad, ¿no? Tengo sistema de física, update, le paso al Entity Manager para que él pueda hacer lo que necesita con las entidades, mientras mi device esté funcionando. Bien, ¿no? Muy bien, ¿me falta el render? ¿Hacemos el render en un momento? Vamos con el render. Ah, por cierto, ¿a alguien se le ocurre cómo podría yo aquí hacer un for all que no necesite una función externa libre? Con un lambda, por ejemplo, ¿cómo lo hago con un lambda? Con el std for each. ¿Con el std for each? No, no me hace falta el for each. Yo ya tengo mi for each hecho en mi for all. Ah, bueno. ¿Cómo le paso a esto un lambda? ¿Cómo El corchete recto. Vale, primero, yo aquí tengo que poner un parámetro. y puedo pasarle una función lambda. ¿Cuántos sabéis lo que es una función lambda? Vale, no me voy a entretener porque no tenemos mucho tiempo, lo vamos a ver rápido, pero tenéis vídeos donde explico más en detalle qué es exactamente una función lambda, porque no es una función, es un objeto, ¿vale? Pero yo puedo definirlo así, ¿Vale? ¿Veis esto como si fuera el nombre de una función con sus paréntesis, con sus parámetros, llave y el contenido? Bien, la única diferencia es que esto no es el nombre de la función, esto es el nombre de un objeto. Es obligatorio poner auto para definir un lambda porque no podemos conocer el tipo de un lambda, ¿vale? Es incognoscible, básicamente. De hecho, sí, incognoscible. Quiero decir, el compilador le asigna un nombre y nosotros no podemos saber a priori cuál va a ser. Solamente podemos a posteriori preguntarle al compilador, oye, esto que has creado, ¿de qué tipo es? Y lo podemos hacer con una cosa que se llama Decol type. ¿vale? Pero es, nosotros no podemos saber a priori poner aquí, esto va a ser un lambda de tipo tal, no se puede, auto. ¿Vale? Es obligatorio. Lambda es una variable y por tanto no es una función, es un objeto, importante. Un lambda es un objeto, ¿Vale? Este objeto, que es el que yo defino aquí, tiene definido como un struct y un operador llamada. Esto de aquí es el operador llamada. De modo que el lambda, como tiene definido un operador llamada, es como si tuviera definido el operador más. Yo puedo poner lambda, paréntesis, paréntesis, y eso es lo mismo que llamara a lambda.operator, paréntesis, paréntesis. ¿Vale? Es una función método del objeto lambda. Y esa función método es esto que yo defino aquí. ¿Vale? Por eso lambda es un objeto y se le llama objetos llamables, ¿vale? Callable, que lo llaman en inglés, ¿Vale? Esto que se pone aquí, que se llama captura, básicamente es los miembros que va a tener ese objeto dentro, porque como he dicho, un lambda es un struct que tiene dentro definido el operator paréntesis, esta función de aquí, y como es un struct puede tener datos, así que yo ahí puedo definir datos, puedo hacer cosas como esta, y tendrá una variable a, lo mismo que si hubiera definido un struct con una variable int a igual a 2, ¿vale? Eso son datos que yo puedo poner al struct que es el lambda. ¿Esto para qué sirve? Normalmente para meter dentro de ese struct datos que hay fuera del lambda en el ámbito donde yo creo el lambda. Yo aquí tengo definida la variable em, de Entity Manager. Esta es una variable que existe fuera de este objeto, porque esto es un struct, y es un objeto y dentro de él no hay esta variable. Pero yo puedo meterla ahí dentro haciendo esto. Estoy cogiendo la variable em y diciendo, esta variable la quiero como miembro del struct que vas a generar lambda. ¿Para qué? Para que se pueda usar ahí dentro, pero si hago esto estoy haciendo una copia de esa variable. Entonces puedo hacer esto para en vez de hacer una copia simplemente meter dentro una referencia a la variable de fuera, para no copiar el Entity manager entero. ¿Vale? O sea, la captura son datos de un struct, miembros, simplemente, es definir los miembros. ¿Vale? Y si yo hago así simplemente... Lo que le estoy diciendo es: todas las variables que hay definidas antes de lambda, dentro de donde estoy ahora mismo, en este ámbito, todas las variables que hay ahí, las metes como miembros del struct del lambda por referencia. Ya está. Todo lo que haya definido aquí, en el scope donde está el lambda. ¿Vale? Bien, os dije la última vez cuando preguntasteis en el chat, ¿vale? que si podíamos sustituir alguna de estas por un lambda, y es, yo puedo a una función que recibe un parámetro sustituirla por un lambda, en este caso en el que el lambda no tenga capturas, es decir, que sea como un struct sin miembros, que solo tiene el operator, es equivalente a una función, ¿vale? Ese se convierte a un puntero a función. Si yo aquí le meto una captura, esto de aquí ya no debe de compilar, ¿lo veis? porque esto ya no es convertible a una función, porque yo no puedo convertir una función un struct que lleva un miembro, pero un struct que no lleva nada y solo lleva una función, lo puedo convertir a una función, ¿vale? Y se convierte. De modo que esto todavía lo puedo simplificar cogiendo el lambda y en vez de definiendo con nombre, lo puedo poner directamente aquí, sin más, como parámetro directo del forall. ¿Vale? Me ahorro escribir lambda igual a no sé qué, te paso el lambda, pues lo escribo aquí directamente como si hubiera puesto un lambda igual a 5 y te paso un 5. ¿Vale? Y eso me permite ahorrarme esto y además no tiene que ser privada ni tiene que ser nada porque como esto ahora, este lambda, es un objeto que defino dentro de este ámbito, nadie lo podrá llamar desde fuera. No necesito que sea privado, es un objeto. ¿Se ha entendido algo o se he liado mucho más? ¿Vale? Luego, cuando veáis en mis vídeos de años anteriores esta estructura, entenderéis lo que es. Es un lambda, ¿vale? Y es una función, simplemente que la defino como ahí, inline. ¿Vale? Ahora ya sabes lo que es. ¿Vale? Como decía, voy a hacer lo mismo para el render. ¿Y ahora el render qué hace? ¿Qué va a hacer para cada entidad el render? ¿Qué hace mi render system para las entidades? Añadirlas a la escena cada vez que renderizo. Renderizo el nodo saltándome a Irlich, que tiene un drawall que renderiza los nodos que él ha definido. El irlicht tiene ya una copia de todas las entidades renderizables porque yo se las he pedido a él que las cree. ¿Para qué quiero yo ahora mi Render System? Mi Render System podría, por ejemplo, no hacer directamente un bucle de entidades y hacer esto, que lo tenemos, lo teníamos aquí abajo. Podríamos hacer esto, pero para poder hacer esto necesitaría, esto lo voy a llamar gráfico y se lo voy a pasar por aquí. Mi Render System puede hacer esto. Que es lo mismo que hago con Ehrlich para renderizar, ¿no? Inicializo la escena, dibujo todo, termino la escena. Esto es lo que hago. Y si renderizase de una forma más compleja, pues lo haría así. Total, ya he estado modificando. Pero ahora tengo un pequeño problema. ¿Estás iniciando y la escena? ¿Qué? ¿El render? Va, va. Esto es el render que tenía antes dentro del run, ¿no? Eh... Pero tengo un pequeño problema. Sí. ¿Para qué me sirve mi physics system? Si las posiciones son, que va a usar Irlitz para renderizar son las que tiene él dentro de sus nodos gráficos. ¿Él? Para dibujar lo mismo, mismo, mismo siempre. Para dibujar lo mismo siempre, entonces mi, mi, mi físico no hace nada. Actualiza posiciones que no sirven para nada en el gráfico. Yo lo que voy a hacer, porque los tengo independizados, es esto. Aquí voy a coger y voy a meterle a Irlich las posiciones que he calculado en el físico. Actualizo los nodos gráficos a su posición actual y luego que los renderice. Que para eso las he cambiado las posiciones en el físico. Y tengo mi físico que funciona independiente y mi render que actualiza las de Irlich directamente. ¿Vale? Porque son dos cosas diferentes. Lo que es la visualización de lo que es el render y entre otras cosas... Esto también lo podéis ver en años anteriores, yo puedo tener un sistema físico que trabaje directamente en un espacio continuo y un render que trabaje en un espacio discreto. Por ejemplo, yo pondría renderizar en ventana de texto, y si renderizase en ventana de texto no me servirían los floats los doubles, ni nada de eso, tendría que hacer una conversión, entonces podría tener una representación visual que son directamente enteros, y una representación real, que es lo que me sirve para los movimientos, y luego hago una conversión, que simplemente es una aproximación a la pantalla. Vale. Entonces, ahora hago mis Entity.Render.Node, que a este Node le voy a hacer un set SetPosition, y para el set SetPosition, esto se me puede hacer largo, ¿eh? vamos a ver esta cosa tan larga, Primera, ¿qué espera set-position? Set-position espera un IRR vector 3F, ¿no? Sí. ¿Cómo le meteríamos ahí un vector 3F? Uno ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Abrimos paréntesis. La idea, no, bueno, el punto physics punto X, ¿no? Y punto Z, sí. ¿No? Y aquí ponemos V, ¿sí? ¿Alguien ha dicho que me lo estaba cargando todo? Sí, ¿no? sí, siempre y cuando no haga lo que... La aproximación que yo he dicho antes, considerar Render System irlicht y luego, cuando haga mi Render System nuevo, es otro Render System. Es cambio el Render System. ¿Vale? Como digo, esto lo estoy considerando como opciones. ¿Vale? Cada uno tenéis que elegir la vuestra. Si queréis un Render System que sea independiente del motor, esto no vale. Si queréis hacer un Render System para irlich y un Render System para vuestro motor, podéis hacerlo así, os tenéis que elegir, ¿vale? Render System genérico y por tanto todo lo que use aquí tiene que ser genérico o Render System específico y hago dos, uno para mi motor y otro para Irlich. Empieza a hacerlo, como os he dicho, en la versión sucia, hazlo así, directamente, aprende, aprende sobre ello en qué dependencias te genera, ¿vale? Aprende las dependencias que te genera, intenta cambiar Ehrlich por renderizar en ventana de texto, por ejemplo, y aprende las dependencias que te genera y luego decide, ¿qué prefieres? ¿Pagar el precio de hacer clases genéricas y no tener que usar Ehrlich? ¿O de hacer métodos para ocultar las funciones de Ehrlich tras la fachada para que esto sea genérico? y que luego las otras las tenga que implementar en los dos o implementar dos veces el Render System. Eso sí, hagáis lo que hagáis, sí que tenéis que tener claro cuáles son las partes que forman parte de la fachada, porque en el momento en que yo hago esto, Render System forma parte de mi fachada. Es decir, está afectado por Irlich, forma parte de irlich está al lado de la derecha cuando lo hacíamos, ¿sí? Entonces, mi fachada tendría que cambiar el engine, el Render System y el Render Component. Serían las tres cosas que formarían parte de la fachada y habría que cambiar las tres. ¿Vale? Cuidado especialmente con el Render Component, porque el Render Component es muy probable que lo vayáis a estar utilizando desde cualquier otra parte de la aplicación para inyectarle cosas. Si es así, podéis querer hacer un Render Component genérico para que no tenga cosas de IRLich. Pero experimentarlo y decidir cómo queréis hacerlo exactamente. Yo ahora, como he dicho... Pretendo no gastar mucho más tiempo, ¿vale? Esa es mi intención. Bueno, este código que veis aquí es... ¿Feo? Esto... A ver, seáis sinceros. Escribís este código y os sentís a gusto viendo esto. No, tanto no. Si lo más feo que escribís es esto, no os diré ninguna colleja. ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo acortamos? ¿Cómo lo acortamos? ¿Puedo hacer una variable que sea de punto physics? ¿Cómo? En el. Auto. Por ejemplo, en referencia, para que no se hagan copias. Y lo que sí le pones cualquier nombre. Uno cortito, ¿no? Hola. ¿Qué clasificas? ¿Te vale, por ejemplo, este? ¿Sí? Y entonces ahora hago así. Mejor, ¿sí? Sigue siendo muy largo esto. ¿Se os ocurre alguna manera de que yo este objeto que estoy creando, v, en vez de crear un objeto y pasarle el objeto, yo pueda directamente crear un temporal de ese objeto aquí dentro? ¿Cómo? ¿Sí? A ver, voy a dejar esto como opción 1. Y ahora decís que la opción 2 sería esta. ¿Esto es mejor que eso? Bueno, a ver, esto el compilador, como es tan cortito. De las dos maneras, es, me juego lo que quieras a que te genere el mismo código. Lo que quieras a que hace lo mismo, con las dos. Porque es muy cortito. Ahora, yo, especificar todo esto, el compilador no sabe ya cuál es el tipo que recibe setPosition, se lo tengo que decir aquí, para que él genere un objeto de ese tipo. Si yo paso número uno, el paréntesis... El paréntesis es, paréntesis es para llamar al constructor, esto es un objeto vector, paréntesis, esto es el constructor, ¿no? Pero yo al constructor también lo puedo llamar utilizando la inicialización uniforme, ¿no? Puedo llamarlo utilizando inicialización uniforme, ¿sí? Si yo uso la inicialización uniforme, el compilador ya distingue lo que es inicialización de lo que es un paréntesis de llamada, que es este de aquí, ¿sí? Esto es una función y estoy llamando a la función. Aquí estaba llamando también a una función, que es el constructor, pero con esta llave ya está claro que esto es una inicialización y no puede ser otra cosa. Así es que yo puedo quitar directamente el tipo de aquí, porque el compilador ya sabe qué tipo recibe setposition. Setposition recibe un vector 3f. Esto es una inicialización. Por tanto, eso será una inicialización de vector 3f, que es lo que recibe setposition. Directamente. Esto es una de las ventajas de utilizar inicialización uniforme y, en este caso, inicialización agregada. Que porque Vector3F es un agregado. ¿En caso que me usar para la... ¿Un poco más claro ahora? Sí, sí, sí, sí. Vale, dime. No sé hasta qué punto sea mejor. Por lo menos nosotros en nuestro código lo que hicimos fue una clase Vector que tenía por nosotros, que es la que usamos en toda la lógica interna y luego una función para convertirlo después. Bueno, es una opción para hacer la fachada. Vale, ahora que ya tenemos el render, esto ya debe de funcionar, ¿no? ¿Funcionará? Uh, ren ah, no, no, no he definido el render. Bueno, esto se parece un poco más, ¿no? Se parece un poco más a lo que teníamos ya. Tenemos sistema físico, sistema de render. Si ahora añadiésemos un sistema de input, ya podríamos controlar las cosas. Solo nos falta una cosa. Hemos creado una entidad, pero las entidades ahora mismo no tienen nada. ¿No? Las entities que yo creo tienen physics y tienen render, y el render... Es un node al que ni siquiera le he dicho que se inicialice por defecto. Tendré que darle un nodo, ¿no? Tendré que por lo menos crear algo para que haya algo ahí. Puedo crear una esfera, por ejemplo, ¿no? Ah, Aquí debe de haber algún error. Vamos a ver si hay algún error. Porque no me está autocompletando. ¡Wow! ¿Qué es eso? Que me falta linkear. Porque no tengo el create device por no poner irlich ¿no? Muy bien. Ay, vale. Si algo así. Vamos mal. Sí. Eh, si tenemos un, wow. si un sistema de input, ¿sería el propio input que cambiar la, la velocidad? Podría, igual que siempre. Quiero decir, el input podría llegar, coger el componente de física y cambiar la velocidad. Pero tú vas a querer verlo en cualquier parte del código. Normalmente tú lo que querrás es, durante el input, ver qué teclas hay pulsadas para actuar, ¿no? No lo querrás hacer el resto del código. ¿No? Por eso hacemos un sistema de input, ¿no? Bueno, fijaos lo que tengo ahí. Un segmentation fault de acceso a null pointer. Deadly signal. Oh, Dios mío viejo conocido. ¿Dónde sucede? Fijaos, en Game 115. ¡Guau! Wow. En Game 115, ahí, llamo a algo que me lleva a Render System Update 95. Render System Update 95. Aquí, cuando llamo al for all de entity y ahí, me lleva al for all 64, saltamos aquí, y aquí me dice que process e, mm, process es nul. Nul. y aquí me dice que el lambda 98, o sea que dentro del lambda... Algo hecho. O sea que saltamos aquí al lambda y aquí... Uy, 98 está aquí fuera. Pero eso va a ser porque he metido un enter. Pero me parece que ya he llegado a donde estoy accediendo a un puntero nulo, ¿no? Claro. Quiero decir, yo he creado una entidad y el nodo que tiene la entidad en el render es un null. Cuando hago eRenderNode flechita, estoy accediendo a un null, ¿sí? Y nos lo está cantando automáticamente nuestro querido amigo el AddressAnitizer. Así que esto es acceder a un null porque no tengo nodo, tengo que definir el nodo. Tendré que ir a e1RenderNode y hacer algo que me cree un nodo. A ver, esto realmente ahora son las 8 y deberíamos terminar este nodo de aquí lo voy a rellenar rápido ¿vale? pero esto deberíamos de hacerlo lógicamente en nuestra interfaz de motor Y yeah. que ya no estáis esto es lo último si yo creo un nodo tendré que ponerle ese nodo de render algo necesitamos dos cosas para que se vea el nodo de render, tengo que ponerle crear una esfera por ejemplo Ponerle una velocidad para que se mueva y tendré que crear una cámara para que se vea la esfera. Si no, no se ve la esfera. Con esas dos cosas, que además estas cosas sabéis cómo se crean. Si esto es fácil, yo vengo aquí y digo, ¡eh, Irlich. Ahora cuando uno viene a Google y dice, ¡oye, Irlich, ¿dónde estás? Y te vienes aquí al tutorial y dices, bueno, en este mismo de movimiento y aquí, que tengo? Bueno, vamos a coger este cacho mismo de aquí... En el que, mira, así, creo una escena a pelo. ¿Vale? Esto sin más. Oh, pero esto no puedo hacerlo. Ah, suerte. Voy a tener que hacerlo de otra manera. Igual voilà, a, eh, esto lo vamos a hacer, dev.createSphere. Y entonces lo creamos en el engine. ¿Dónde tengo mi engine que ya me he perdido? Aquí. Voy a hacer un auto pointer create sphere. Y hago esto. ¿Vale? Como ya tengo las variables aquí definidas, creo un scene node. Esto va a ser un node, si no se crea el node, tendría que hacer un throw. Y ahora lo demás ya está, rellenar el nodo. Que por cierto, aquí hay otra cosa interesante para hacer, que es la textura, ¿vale? Esto no, me falta un igual aquí. ¿Y el node tiene que ser eh, con exclamación? ¿no? ¿El node con exclamación, has dicho? Sí, correcto, si no se crea el nodo. Y esto mismo para la textura, si no textura, entonces podría poner aquí un no puedo crear textura. Y estas dos cosas las creo primero y ya tengo para crear mi nodo. ¿vale? punto y como aquí y me va a faltar este media wall bmp me voy a crear una carpeta media vale no tengo no tengo aquí ningún wall vale me voy a crear una carpeta media ¿dónde, dónde guarda early sus Assets? Te bajas el código fuente. No me hace falta bajarme el código fuente porque yo ya tengo instalado los paquetes de Irlitz. Si hacéis pacman-qh, q es query. Y aquí os dice las opciones que tenéis para el query. Y una de ellas es esta, list. Que lista los archivos que pertenecen al paquete. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, pacman-ql, y le pregunto por el paquete irlicht. a ver si lo pongo bien: docs. Do ah. Para no te, claro, pondré el motor A, que es más fácil. ¿Vale? Eh, ahí fijaos. USR, share Irlich MEDIA, WorldMP. ¡Ay, qué casualidad! Está ahí. ¿Vale? Pues solo tengo que copiarlo de ahí, ¿no? De este de aquí. Instalar paquetes es copiarlos a tu repositorio de usuario y hacer las operaciones que sean para linkarlos en tus usos y demás, pero están ahí. Claro. Entonces lo copio a media y ya está. Ya tengo en media mi BMP que es el que usa Irlich. Ya está ahí. ¿vale? Ya puedo crear una esfera, me falta devolverla. ¿Vale? Así que ahora puedo crear una esfera, que ya lo tengo aquí para el nodo. Ya tengo mi nodo, crear una esfera. Ahora le tendré que poner una posición y una velocidad, ¿no? Uno punto 1.physics.z punto igual a 10. Y le voy a poner la velocidad en el eje Z para que se aleje de la cámara. A 0,2, por ejemplo. ¿Vale? Necesitaré, necesitaré tener una cámara. Voy a ponerla por defecto en mi motor. Aquí... Y voy a poner un driver, ad camera... Eh, una eh, para, para, para, la cámara? ¿Cómo era ad? ¿Es el driver? No, ese es el Steam Manager. Es de Steam Manager, sí. Ad cámara, el AFP, mismo. Vale, dime. ¿Para el juego será conveniente tener una cámara que fuéramos cambiando de sitio o varias cámaras para poder hacer pistas? Depende de tu juego. Lo suyo normalmente es que tengas, si quieres ver varias vistas, varias cámaras, lógicamente. ¡Ey! ¿Se ha cargado algo? Eh, ah, claro. Esperad un momento que tenía esto en pantalla completa. Ahora. Fijaos. Después de todo esto, ya tenemos un mini, mini, mini ECS. ¿Vale? Ya veis que se ve la cámara. Tengo el FPS y puedo moverla. Y entonces yo ahora ya puedo ejecutar y ya creo una pelotita delante de la cámara y la mando al infinito. Y eso ya se está moviendo con mi sistema de física, transfiriéndose al manager. ¿Vale? Ahora el código, que hemos hecho una parte más dirty, habría que decidir cómo hacer esto para crear las entidades bonitas y hacerlo aparte, de archivos y demás, pero bueno, ya está. La base de tener un ECS para empezar a trabajar con Irlich. Eso, es eso es para que no continúe, ¿no? Para terminar aquí. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna cosa que haya dicho que os haya mortificado? A ver. Un puntero es una variable que guarda en una dirección de memoria. El tipo, el tipo del puntero lo que te marca es... A ver, el tipo del puntero es súper importante en C++ porque C++ es un lenguaje fuertemente tipado. Y lo que te marca es cómo vas a utilizar ese puntero, porque te dice que esa dirección apunta a un int o apunta a un entity. Si tú, por ejemplo, haces P++, lo que pretendes es incrementar el puntero en la cantidad para que apunte al siguiente entity o al siguiente int. Pero un entity ocupa 20 bytes y un int ocupa 4 o 8. Entonces el más más en un entity te sumará 20 bytes. En un int te sumará 4 o te sumará 8, lo que ocupe el int. Si tú un puntero haces esto, por ejemplo, yo tengo un puntero y yo hago esto, me autocompleta. Porque yo puedo utilizar el puntero para acceder a los objetos que hay dentro de un entity. Porque este P está apuntando a un entity, no solo es una dirección de memoria y ya está, apunta a un entity. Y esto, ojo, a ver, si queréis que terminemos pronto, espera que responda las dudas. Esto, para lo que sirve fundamentalmente, no es solo para eso, sino para que el compilador pueda verificar que estás haciendo lo que quieres hacer para que no, no intentes apuntar con un puntero a entity a un entero, ni viceversa, y te equivoques y sumes algo que no debes, modifiques direcciones de memoria que no son, para que lo hagas acorde a los tipos que manejas, fuertemente tipado. En cuanto al paso de de, de, de, de device de base... Sí. La interfaz estaba hecha para hacerlo dinámico, utilizando lo que, lo que viene siendo herencia, ¿vale? Esa interfaz a mitad de curso la desechamos para cambiarlo por templates, ¿vale? Entonces, tampoco es que sea lo correcto, son formas de hacer las cosas y yo lo he construido de una manera que en principio vosotros conocíais previamente, que es el cómo utilizar herencia e interfaces para luego pasar a las templates y que vierais cómo una cosa se correspondía a otra, cómo funcionan y qué diferencias tienen. Pero no es porque sea lo correcto o no lo correcto. Quiero decir, aquí ahora mismo yo tengo un sistema de física que recibe un Entity Manager porque lo usa, porque lo necesita, tal como está definido. Los sistemas de física modifican entidades. Tengo que darle un acceso a las entidades y lo hago a través de la interfaz del Entity Manager. Sí, está acoplado a un tipo de Entity Manager. Si yo quisiera que mi sistema de física funcionase para cualquier Entity Manager... Tendría que hacerlo de otra manera, pero como mi sistema de física es de mi juego y está usando ese motor, pues yo me acoplo a ese motor porque lo estoy haciendo así. Si pretendiese que mi sistema de física fuese usable para varios motores, entonces me plantearía cómo hacerlo. Tenéis que pensar en resolver el problema correcto. Porque mi sistema es de mi juego yo tampoco quiero un sistema de física que sirva para todos los juegos, es para mi juego y cuando vaya a hacer otro juego a lo mejor mi sistema de físicas hace otra cosa o ni siquiera tiene sistema de físicas. en un juego de ajedrez no tiene sistema de física no, puedo hacer un sistema de movimiento que no sea de física diferenciar entre código de juego y código de engine dentro del engine los sistemas son propios del juego porque cada juego tiene sus sistemas. Vale. Igual que los componentes, los componentes son propios del juego porque cada juego tiene sus propios componentes. ¿Vale? Sí. Templates y herencia pueden, hasta cierto punto, hacer lo mismo. Lo que pasa es que tienen diferente uso porque tienen diferente forma de funcionar. La herencia es estática, la, no, mienta, la herencia es dinámica. Las templates son estáticas, las templates son en tiempo de compilación, la herencia es para tiempo de ejecución. Si tú quieres, ¿él? Es más eficiente, menos flexible, porque tú con templates lo que no puedes hacer es que en tiempo de ejecución las cosas cambien, porque es en tiempo de compilación. Mientras que si tú utilizas punteros y herencia, puedes cambiar las cosas en tiempo de ejecución. Entonces, el uso propio de una cosa y de la otra depende de tus restricciones. Si tú quieres algo dinámico de tiempo de ejecución, vas a tirar herencia. Si tú quieres algo estático de tiempo de compilación, usarás templates.